Hoy en nuestro canal vamos a tener un invitado especial a JGPM y con él vamos a ver el poder de los datos en el trading. En este contenido vamos a tener una charla informal en formato podcast. Eh, al verlo verás que es largo, pero te va a resultar muy interesante. Vamos a conocer el punto de vista operativo de JGPM y el apoyo que nos brinda esta forma de entender el mercado. Está basada en el uso de la estadística hacia la mayor probabilidad y puede aportarte valor y hacer evolucionar tu operativa discrecional. Ahora conocemos a J, el trabajo que ha llevado a cabo, su enfoque operativo, empezamos a descubrir esa fuerza del uso de los datos eh, como fuente de información y el soporte que nos puede dar a la hora de operar. Vamos a asentar las bases iniciales, cogemos esa perspectiva eh, para en una segunda parte eh, poder meternos de lleno con todo lo que es la información que se ha explicado, cada dato que se analiza, cómo podemos utilizarlos y sobre todo lo que nos gusta mucho a los traders, muchos ejemplos prácticos operativos. Vas a poder desplazarte por el contenido gracias a los capítulos en el que lo hemos dividido. No lo hemos currado, ¿eh? Así puedas recorrerlo cómodamente y como mejor prefieras, atrás, adelante, los robots en el trading, eh, la dinámica del mercado, estadísticas a corto, medio o largo plazo. también Bueno, vamos a tocar muchos palos. En lo que sería, como te puedo decir, una charla informal entre traders. Así que J nos comparte su trabajo a toda la comunidad hispanohablante. Involúcrate también, seguro que te aporta. Va a ser muy interesante que le puedas apoyar en este gran trabajo que está haciendo. Y empezamos ya con la primera cuestión. ¿Buscar el pelotazo? ¿Esa operación que te da rico de la noche a la mañana arriesgándolo todo? ¿O ir todos los días a operar con sentido Lógica y coherencia. Yo prefiero en lo personal, yo pienso que todos tenemos que enfocarnos en tratar de llevar una operativa sustentable. Yo siempre me enfoco en que lo que hago sea sostenible en el tiempo, sobre, sobre todo se pueda repetir día a día. Entonces hay muchos números, muchos datos, estadísticas, probabilidades que respaldan lo que hago de forma diaria. No queremos operar un día, no queremos buscar un pelotazo, sino queremos llevar una operativa sostenible de forma diaria. Pregunta de rigor. Es la primera y es la que tiene que ser eh, que vaya por delante de todos. Bueno, ¿Quién es Jota? Coméntanos sí. un poco. Mi nombre es José. En redes sociales estoy como JGPM, pues me pueden decir J o José como prefieran. Soy de Ecuador, llevo seis años haciendo trading, considero que mi operativa es cuantitativa, eh, estudio programación, busco automatizar mi trading, busco hacer un análisis de datos exhaustivo y basar mi trading en el método científico. Me gusta divulgar bastantes estadísticas que pueden aportar a cualquier persona a hacer trading intradiario y pues aportar en, a la comunidad en general. Así que pues eso sería respondiendo a tu pregunta. Claudio. ¿De quién es, quién es José? ¿Quién es José? Va, Correcto, vamos a conocerlo un poco más profundamente, a José. Eh, y vamos a conocerlo eh, tanto a él como la visión que tiene sobre el trading, los mercados, eh, cómo trabaja lo que son los datos, los números, las estadísticas. Y a mí me parece que es muy interesante este tipo de tema eh, porque... Las estadísticas pueden ayudarnos a sentar la confianza a la hora de operar, pero ahora bien, ¿cómo empezó J en, en el trading? A ver, yo empecé directamente en el mercado de futuros y directamente con order flow, a pesar de haber estudiado al inicio pues, el típico análisis técnico tradicional, patrones chartistas, si sí tuve, digamos, la suerte de no pasar por otros mercados, de no estar pues deambulando entre exchange a exchange, herramientas a herramientas y supe desde el inicio en dónde enfocarme. Eh, por eso considero que mi proceso pues fue un poco acelerado, tal vez ordenado, organizado y sobre todo sostenible. Mira que cuando entendí el flujo de órdenes lo entendí todo, o sea, yo entendí por qué estás en desventaja en otros mercados, por qué es mejor operar en un mercado centralizado y sobre todo porque si tú pierdes, alguien más gana. Entonces imagínate que el broker es tu contrapartida cuando es Market Maker, ¿verdad? Y si él fue el que llenó tu orden, verdad suponiendo que ya todos sabemos lo que es el cruce de órdenes, si el broker fue el que llenó tu orden, pues prácticamente si tú la pierdes, el broker la ganó. Entonces por eso estás en grandes ventajas en otros mercados, en otros donde no son tal vez centralizados como acá en futuros. Entonces yo pienso que es muy importante entenderlo. Pues, mira que hasta llegar al cruce de órdenes, yo creo que alguien que inicia en otros mercados pasa un par de años. Entonces, le toma tiempo llegar a eso. Yo, como tú lo comentas, tal vez es una experiencia que cuando la logras pasar, pues es gratificante saber cómo vas avanzando. Yo sí pienso que conozco muy bien, las ventajas y desventajas de cada mercado. Y sí, pues yo tuve la suerte de empezar con futuros y ordenar desde ahí mi proceso como trader. En su momento, nosotros lo veíamos hasta necesario. Es decir, haber caído, haber tropezado por, eh, por todo este tipo de cuestiones. Pienso que todos, o sea, por ejemplo, deberían tener una especie de bases de todo lo que es análisis técnico, patrones chartistas, velas japonesas, todo esto acá, pues que uno como especulador lo tiene que conocer, de ley, incluso mira que ahora que hago bastantes estudios de datos, bastantes eh, desarrollo ya, yo a, algoritmos, tengo algunas cosas ya implementadas, si no sé lo que es una vela japonesa, si no sé lo que significa Open High Low Close, es que no puedo ni siquiera dar un paso allá en la automatización. Sea como sea, todo eso es un background me parece que es necesario para cualquiera. Entonces sí, hay que estudiarlo de ley. Y por suerte es muy fácil hacerlo, pues, ¿verdad? Se puede hacer de forma gratuita en Internet. Vamos a hablar del tema de la informática, cada vez más unida al trading hoy en día. ¿Qué influencia crees para un usuario eh, pueda tener los conocimientos de informática eh, para para ser trader yo pienso que en cualquier en cualquiera de los ámbitos en que uno se desarrolle como trader por supuesto si ya eres alguien que busca hacer trading algorítmico automatizado pues vas a tener que tener bastantes conocimientos informáticos de programación de pues, las computadoras en general pero incluso si lo que haces es un trading trading discrecional manual eh, tienes que so saber lo básico, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que me escriben pues, compañeros que usen el Ninja Trader 8 y a veces hay problemas, sea con el Windows, la típica pantalla azul o el Ninja se dañó algún archivo corrupto, lo que sea, y saber respaldar plantillas, archivos XML de espacios de trabajo para no tener cada que pase eso, reinstalar todo, configurar todo, pues eso es algo sumamente básico, fácil de hacer. Pero muy pocas personas lo saben, ¿sí? ya, y uh -huh. empezando por ahí. O sea, es algo que con el pasar del tiempo no puedes eh, evitar hacer. O sea, conocer un poco de computadoras, de cómo respaldar algo y cosas así, yo, yo creo que uno no llega a apreciar lo que es el trabajo de hacer copias de seguridad hasta que se le quema un disco. <risa> claro, mira que así era yo y pues, yo decía, Dios mío, de nuevo, otra vez... Sea como sea, yo pienso que alguien que hace trading en una computadora, que se maneja con archivos, con datos, tiene que conocer del tema, tiene que conocer de lo que son respaldos de archivos, etcétera, etcétera. Y ya si vas más allá, si estás tal vez en lo que es la automatización, el desarrollo de software, etcétera, pues más aún, ¿verdad? Te lo vas a encontrar en tu propia carrera universitaria. Yo a fecha de hoy, fíjate, llego a hacer hasta copia de la copia de seguridad es decir tengo una copia de la copia de seguridad y... sí claro bueno. pues, y yo hago en cambio también copias en la nube y en discos duros pues porque no sabes ni qué pasa a veces como que solo un respaldo en la nube te queda como una sensación de que y si pasa algo y si pierdo mi clave cualquier cosa verdad o si sea, tengo un disco duro tengo respaldo en la nube de todas mis bases de datos, de mis plantillas, de mis archivos, de mis indicadores eh, desarrollados, todo. Una desgracia perderlo, la verdad. ¿Qué valor tienen hoy en día los datos que almacenamos? Los archivos, claro. Sí. De forma digital. Bueno, vamos a hablar de la importancia de los datos, porque vamos a hablar de estadísticas, pero antes me gustaría hacerte una pregunta, ya que hemos mencionado algoritmos, eh, hoy en día abres una página web, te pones a navegar y tienes propuestas de comprar robots y de regalarte robots e incluso por doquier, ¿no? Por donde vas navegando, toma un robot gratis. Eh, mira que cuando yo empecé con lo que es el desarrollo de software, pues yo me di cuenta de lo fácil que es automatizar un cruce de medias o lo fácil que es programar que se venda un RSI sobrevendido o se compre o lo que quieras hacer, ¿verdad? O se venda un MACD sobrecomprado lo que sea. Es muy sencillo y lastimosamente eh, alguien que no sabe del tema, cuando a ti te dicen robot de trading, pues es como que capta mucho tu atención, como que, o un algoritmo de trading, si tú no conoces el tema, es como, wow, un algoritmo, ¿verdad? Pues lastimosamente un algoritmo puede ser algo muy sencillo, como vender o comprar cruces de medias, o algo muy avanzado, como un eh, robot, un algoritmo de alta frecuencia. Y sea como sea, sea cual sea el caso, eh, es muy importante que uno conozca el código, la estructura de lo que está ejecutando. Muy importante. La estructura del código que está ejecutando una sentencia, algo, el orden de las cosas dentro del código, es algo que cuando tú lo estás creando, cuando tú lo estás desarrollando, influye mucho, bien sea en el desempeño, el mismo, lo que sea. Así que eso de comprar un robot porque te abriste una cuenta en un broker bananero, lo que sea, prácticamente garantizado que no va a funcionar. Eso no, no, no va a funcionar. No, además eh, es muy bonito cuando te presentan datos de histórico funcionando perfectamente, pero eh, claro. claro, la dinámica del mercado cambia, ¿no? La dinámica eh, es distinta. Eh, ¿Podríamos seguir haciendo el mismo trading que hace 10 años? No, por supuesto que no. Mira que eso es algo que estudio mucho y es la evolución de forma eh, estadística, pues con un estudio de datos de algo tan simple como el volumen, pues que algo va, va variando. O Sabes que no es lo mismo operar hoy que mañana o un viernes que el martes o hoy que hace dos meses o operar en marzo del 2020 que operar ahora en marzo del 2022. Entonces conocer eso, cómo va variando, cómo ajustar tu operativa es algo muy importante. O sea, imagínate que tú compras un robot, en el mejor de los casos, adaptado a condiciones de mercado actuales. O sea, ¿Cómo vas a hacer tú pues, si no lo sabes optimizar cuando las cosas cambien, cuando la volatilidad aumente? O sea, todo eso ahí es algo que es necesario entender. O sea, por eso yo lo que recomendaría es que si a alguno de ustedes la palabra algoritmo, robot le interesa se preocupe mucho por su propia preparación, por ser capaces de desarrollarlos ustedes mismos. Eso sí que va a ser un, es un gran paso en la carrera como trader, claro que sí. Un gran reto para, para Un gran cosa, reto ¿eh? también, sí, muy, muy extenso también el camino del de, desarrollo de software. Vale, estamos metiéndonos ya un poco en materia. Eh, y me gustaría, ya que estamos hablando de datos, estamos hablando de eh, semi-automatización, porque tu trading lleva una parte digamos, automatizada, otra parte en la que tú tomas las decisiones para la entrada. Me gustaría absorber un poco más sobre tu punto de vista sobre las estadísticas. ¿Qué, ¿Cuáles son más importantes para ti? ¿Estadísticas a corto plazo, a medio o a largo plazo? Eh, sí, yo que entiendo, entiendo claro. que a largo plazo nos pueden dar confianza las estadísticas, eh, a medio plazo eh, podrían darnos referencia... Eh, sí. Y a corto plazo, un sentimiento más inmediato. Pienso a corto plazo, corrígeme si me equivoco, una semana un mes, a medio plazo podríamos estar pensando en un año, ¿no? Un ciclo entero, anual, eh, y más largo plazo, pues varios años. Eh, yeah. ¿cuál, ¿Cuáles son más importantes para ti? Muy, muy interesante tu pregunta, este, Claudio, la verdad. Muy, muy interesante. Mira, yo pienso que... Eh, Todas son importantes. Es que depende de lo que uno busque hacer. Yo cuando empecé a desarrollar mis datos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, yo me preguntaba y yo nunca voy a olvidar mi primera pregunta y era ¿pero cuánto es lo normal en el rango de una sesión americana? O sea, ¿Cuánto se suele mover normalmente? Entonces Yo no podía responderme ni eso. Mira que ni con ya unos años detrás no podía responderme ni eso. Porque aunque tu experiencia lo tenga, pues no es lo mismo saber el número exacto y verlo en una muestra a, a verlo día a día. Entonces, por eso los primeros datos que yo recolecté fueron un poco diarios. Entonces, eso me ayudó a ver, por ejemplo, que una sesión americana, por ejemplo, medio, el rango de una sesión americana está por ahí entre los 26, 27 puntos y el máximo cerca de los 60 puntos. Entonces, saber eso ya es algo importante para tu operativa intradiaria. Yo podría sacar estadísticas de cualquier cosa prácticamente, pero es que yo necesito evaluar qué me va a aportar. Como tú bien lo dices, a mí las estadísticas diarias me aportan un contexto muy claro, un contexto. Y las estadísticas eh, de una temporalidad pequeña o de una granularidad pequeña, que para mí son minutos, o sea, yo tengo la granularidad más pequeña que tengo de datos, es de un minuto, en resolución TIC de un minuto. Y... y... O sea, por ejemplo, ahí evalúo algo que me ayuda más a mi timing, a mi gatillo, a mi trigger. O sea, por ejemplo, también eh, lo típico, pues yo recuerdo que es muy común ver a los, cuando uno intenta ejecutar con volumen relevante, por ejemplo, en un breakout, ¿verdad? Y luego yo puedo preguntarte, pues, ¿cuánto es volumen relevante si operas el SP500? ¿Cuánto se comercia normalmente para que tú consideres que lo que estás ejecutando es volumen relevante? Entonces, eso también era algo que me gustaba responder. A pesar de que las condiciones de volumen, de rango, todo varían de semana a semana, de mes a mes, pues por ejemplo dentro de los últimos eh, hice hace poco del 2021, el volumen estuvo por ahí en, en minutos, se comercia en promedio 5.000 me parece, 5.000. No tengo el dato acá, se supone que luego lo vamos a compartir correcto con todos, pero es importante saberlo, o sea y todas te pueden ayudar. Mm, tengo pensado desarrollar Estadísticas semanales para tratar de hacer algo un poco de swing con algún micro, etcétera. Eh, no he experimentado con estadísticas mensuales, he estado, me he conservado dentro de lo que es intradiario. Tengo muchos datos que a la operativa intradiaria le pueden aportar, eh, pero al final, pues es que todas van a ser importantes. Cada una va a tener su enfoque, como tú lo mencionas, como lo menciono, y hay que saber a qué prestarle atención. Has llegado hasta hacerte una base de datos de, de cuánto de... de cinco años de cinco, cinco años. años por ejemplo yo para saber cuáles son los niveles que tienen más probabilidad de ser testeados yo me baso en los últimos cinco años tengo una base de datos que está incorporada con ninja trader 8 en un indicador que lo que hace es detecta pues cómo abre el mercado y mira por ejemplo para que se entienda verdad se detecta cómo abre el mercado y eso, ejemplo, el mercado está abriendo por encima del rango de la sesión americana anterior. El máximo de la sesión americana tiene tanto por ciento de probabilidades de ser testeados. El gap tiene tanto, el overnight low tiene tanto. Resulta que hablando con Jota, eh, hablando con José, estábamos pensando en hacer un próximo contenido, eh, porque este es un poco más informal, en el cual eh, pudiéramos meternos de forma técnica con, con todos los datos. Claro, como lo habíamos comentado, ¿verdad? O sea, espero que podamos organizar algo, eh, compartir, compartir con la, con la comunidad. Por ejemplo, las estadísticas por minuto del 2021. O sea, para saber cómo es lo más reciente, o sea, cuánto es volumen. Por minuto se comercia en el S&P 500, en el Nasdaq, el Dow Jones y esto, pues sea como sea, a cualquier persona que haga trading le puede servir conocerlo. Sí, eso me gustaría que lo hagamos con la comunidad de Armaga, con los que me sigan a mí, poder compartir estos datos. Yo creo que va a ser un punto muy interesante ¿eh? y todos aquellos que no trabajen la estadística en su operativa les va a poder ver un punto de... Bueno, van a poder ver, mejor dicho, redundante un punto de vista eh, como el de J y tal vez despertar la curiosidad. Eh, mm. he, hemos tenido un incremento de volatilidad en los mercados financieros. ¿Cómo así afecta es. eh, este elemento de volatilidad a las estadísticas? Muy interesante, asimismo tu pregunta, es que... De eso se trata, de hecho, seguir midiendo el comportamiento de algo en el tiempo. O sea, es que, por ejemplo, como te digo, yo ya tengo algunos años en esto y pude estar día a día operando en el 2020, o sea, cuando, eh, cuando hubo ese aumento de volatilidad. Algún trader muy... Eh, alguien que tal vez me aportó mucho en mi camino me dijo que esa experiencia que estaba yo adquiriendo en el 2020 era invaluable. Yo pienso que el que lo vivió pues sabrá decir que sí, que tú te enseñó sí o sí a que tú sepas adaptar tu operativa a condiciones de volatilidad. ¿Cómo se traduce la volatilidad en el movimiento del precio? Mayor volatilidad, mayor amplitud en, lo, en los movimientos a una menor cantidad de tiempo. O sea, es que si antes se movía dos puntos por promedio en un minuto, pasa a moverse 4 o 5 puntos por minuto y tú ya sabes cómo adaptar tu operativa a eso. De igual forma, pues se traduce en tal vez menos volumen por minuto, debido a que hay menos liquidez en cada nivel de precios y se mueve pues mucho más rápido el instrumento. Eh, por ejemplo, en una muestra grande pues, se puede ver, hay que saber cómo dividir lo que estás viendo, si lo ves en por año, yo tengo la estadística por año segmentada, pues se puede ver cómo cambió drásticamente el rango promedio de una sesión americana en todo el 2020, porque eso fue un, un año muy fuera de lo normal y si tú lo comparas, eso con lo del 2019 pues fue mucha la diferencia, entonces por eso te sirve mucho tener tú los datos verlos así, etcétera etcétera yo los comparto con mi comunidad a través de distintas formas yo pienso que ya las condiciones de volatilidad si uno mira de forma histórica, van constantemente en aumento. O sea, yo pienso que eso es una tendencia clave. Con el pasar de los años, para mí, en base a lo que se viene viendo, pues si tú comparas el movimiento del SP500 hace unos 8 o 10 años y ves cómo ha ido aumentando el volumen, todo se nota que va, un, va en aumento. O sea, es que de acá a unos 5 años seguramente se va a mover más, más, más distancia en menor tiempo, más rápido en, en, en mayor cantidad. Es la tendencia que lleva. Claro, es la tendencia que lleva. O sea, con el pasar de los años, cada vez la volatilidad como que se va a ver. Lo que ahora conocemos como volátil, o es sea, que imagínate lo que ocurrió en el 2020, hace unos 6 años yo seguro que nadie se lo esperaba. Es que eso fue una, algo muy drástico. No, de hecho, eh, por ejemplo, en 2016, y asumiendo el mismo riesgo por operación, eh, yo trabajaba, operaba, con cuatro contratos, teniendo stops a cuatro ticks. Imagínate, Correcto, imagínate Mira, la diferencia. Por supuesto. Mira, y no voy a olvidar, cuando yo inicié y aprendí una estrategia de una típica academia, y es que supuestamente se operaba con seis ticks de stop, y... Tal vez se podía hacer, de hecho se podía hacer. El mercado no se movía eso rápido. Tal vez te lo aguantaba un par de minutos. Pero es que ahora tú pones 6 ticks de stop y en menos de un minuto pues seguro que ya está fuera y con un stop los encima. Por eso, o sea, conocer eso también. Mira, ahora pues en promedio se mueve unos 8 a 10 ticks por minuto. Entonces, yo creo que eso es lo mínimo que uno podría usar de stop en el S&P 500. Para una operativa intradiaria, menos de 8 para mí ya es como un stop seguro prácticamente. Y sobre todo cuando la volatilidad te aumenta, si tú ves que por minuto se está moviendo 20 ticks, porque hay días que es así, hay semanas que es así, tienes que saber a, a adaptar tu operativa. Por eso mismo lo que comentábamos, que los robots no te van a funcionar, tal vez ni siquiera el próximo año, si no sabes a, a hacer ajustes en lo, en lo que está parametrizado ahí. Por ejemplo, por haciendo referencia a ese 2016 que estábamos comentando, eh, yo ponía un stop a 4 ticks, eh, lo podía trabajar perfectamente sin ningún tipo de problema, pero iba por objetivos de 12 ticks, cosa que hoy en día ir a por 12 ticks, bueno... Es muy rápido, <risa> claro que sí, es que yo también me acuerdo cuando ya tenía los 3 puntos y era como, wow, 3 puntos ya. Y ahora... Puedo tranquilamente ya agarrar trades de 10 puntos. O sea, igual se ve mi evolución en cómo sostengo los trades. Mm, agarrar un trade de 10 puntos ya no es tan descabellado ahora. De hecho, es hasta completamente alcanzable un trade de 10 puntos. No todos los días, pero en condiciones de mercado óptimas se puede. Y como tú lo dices, o sea... ¿Cómo vas a operar con 6 ticks de stop? Y entonces, pensando a largo plazo, yo digo que es prácticamente un muy, muy posible que cada vez vaya aumentando la volatilidad, cada vez se requiera más stop, cada vez existan mejores oportunidades, pero asimismo mismo hay que saber gestionar el riesgo en estos escenarios. Yo a fecha de hoy, manteniendo el mismo riesgo por operación, eh, misma situación, un contrato no puede ser... Eh, menor a 16 ticks. Eh, quiero decir, fijaros la diferencia que existe y, y tampoco es que estemos hablando de un pasado que está, no, está no, allá, no, está aquí al lado. Claro, mira, ¿a ¿qué será? Cuatro años tal vez, hace uh -huh. cuatro, sí, hace unos cuatro o cinco años, cuando yo por ahí apenas empezaba, yo te digo, podías operar, con seis ticks de stop podías operar y no, y, o sea, y lo aguantabas unos minutos, no es que te iban a estopiar pero es que ahora tú es imposible que hagas eso. Entonces, si no estás día tras día viéndolo, si no estás día tras día con una experiencia empírica que respalde esto y que tú puedas pues, ver cómo va cambiando, te toca hacer el estudio de datos para que lo veas, pues, ya comprobado con, con números. Entonces, lo que yo trato de hacer es eso, de compartirle, compartir esos cambios a medida que va pasando el tiempo, cosas que puedan aportar, etcétera, etcétera. Muy importante todo esto que se comenta. Yo sé que alguien que opera los mercados financieros pues le va a encontrar mucho valor a esto acá. ¿Qué te parece si nos adentramos un poco más en la parte operativa? Sé que tienes una parte estadística, una parte en la que tú tomas decisiones, es decir, una parte discrecional. ¿Tú te planificas la sesión operativa? 100% planificada, por supuesto. De hecho, trato de forma... Eh, seguida, ocasional, recurrente. Trato de hacer un, un live, un, un streaming en ah. YouTube. En YouTube, sí, ahí hago mi pre market Entonces hay mucha planificación, pero mucha de la planificación es eh, estadística, es cuantitativa. O sea, bastante de lo que hago es desde antes de apertura, por ejemplo, ver lo que comentaba. Eh, de hecho, justo hoy te lo comentaba por ahí por el Discord. O sea, es que hoy abrió el mercado. Si uno ve el live en el live yo decía, hoy lo más probable es que se busquen mínimos de sesión americana anterior y mínimos de overnight. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Se testearon esos niveles, fueron buscados. Luego se revirtió, sí, pero es que desde antes podíamos saber que esos niveles tenían alta probabilidad de ser testeados. Esa es mi preparación. En base a que lo conozco a dos cosas que son teoría de subasta y estadísticas. Este es el comportamiento de los cinco años anteriores. En estos cinco años, en condiciones de mercado como estas, que abren este contexto, conocer qué es lo más probable, los niveles más probables, objetivos, o sea, por ejemplo, niveles del perfil de volumen, niveles de apertura, cierre de sesión, etcétera, Y tratar de participar dentro de eso. En mi preparación consta de eso. ¿sí? Por cierto, eh, chicos, chicas... Vamos a dejar en la descripción del vídeo todos los enlaces para que podáis acudir al canal de J, pegarle un vistazo. Gracias, eh, y gracias, y, y curiosear, ¿no? Eh, Qué importante es tener curiosidad. Muy importante. Yo sé que seguro eh, dependerá mucho pues, de si han visto, aunque sea un poco, de lo que es un promedio, una desviación estándar, etcétera, etcétera, para que se entienda. La intención es poco a poco... Igual con la comunidad de Armaga, la comuni comunidad de habla hispana, cada vez como que ir un poco subiendo el nivel, ¿no? Porque este tipo de conocimientos, la verdad es que se comparten muy poco en español y mi intención es siempre traer estudios, estudios propios que puedan aportar a todos. Así que sí pues yo les invito a que tengan un poco de curiosidad, no solo sí. en mi trabajo, sino ojalá y que esto inspire su trabajo. Ustedes digan, ah bueno él hizo esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me interesa conocer a mí? Porque cosas por hacer hay muchas y todo depende de lo que uno busque saber. Si nos vamos a tu canal, ahora mismo a pegar un vistazo eh, me, te voy a encontrar hablándome en chino voy a necesitar ingeniería ¿Matemática para poder describir lo que me estás diciendo? ¿o? No, realmente no. Eh, porque muchas de las cosas que yo hice empezaron incluso antes de estudiar. Yo ya estudio programación, ya estoy en mi tercer año. Y empecé con cosas que yo creo que no son complicadas. Como, como te, te decía, el promedio de una sesión americana. O sea, cualquier persona sabe lo que es un promedio. Ya tal vez una desviación estándar no, pero siempre traté de explicarlo en términos pues muy entendibles de qué es la desviación estándar. Y por ejemplo, lo, lo, lo, lo usé una especie de traducción. En vez de desviación estándar, yo utilizaba el término que es máximo esperable. Máximo esperable. O sea por ejemplo, si la, el promedio es de 28 puntos, el máximo esperable es de 60. O sea, ¿qué quiere decir eso? Somos conscientes de que... Eh, puede haber un rango de 100 puntos, ¿verdad? 200 puntos, pero lo que más ocurre está ahí entre esos dos límites, entre el promedio y la desviación estándar, eso es como lo esperable, cosas así, entonces a pesar de que, creo que cualquier persona lo puede entender sin problemas, o sea, igual por supuesto yo espero cada vez ir como que mejorando lo que hago, espero tener un poco de programación también a mi canal, lógica, cosas que pueden aportar de una u otra forma. Y no, pues definitivamente no es necesario tener una gran experiencia o así. Eh, estamos viendo que en lo que es tu operativa hay una parte de estadística, hay una parte, como comentábamos, discrecional. ¿Cuál es el peso de cada una? Ambas realmente. Mi operativa está muy basada porque, como lo comento, o sea, a ver, yo mi operativa intradiaria es basada en un análisis cuantitativo porque es que yo participo hacia los escenarios que conozco estadísticamente que tienen alta probabilidad de ocurrir pero mi ejecución sigue siendo manual entonces yo tengo bastantes conocimientos de todo lo que es teoría de subasta y flujo de órdenes para mm. mí es muy importante conocer esto o sea conocer cómo se organiza una sesión el, posicion el posicionamiento agresivo y pasivo de los participantes detectar clusters para poder anclar una entrada de forma correcta. Eh, las estadísticas son algo que me ayuda mucho a saber lo más probable, pero la ejecución la hago yo en base a una lectura de flujo de órdenes. Uh -huh. trato, de hacer, trato de hacer una migración cada vez más, más automatizada, semi-automatizada, hasta que se haga un traspaso 100% algorítmico. No creo que lo que yo ejecuto manualmente se pueda hacer 100% automatizado, pero seguramente otras ideas sí. Entonces la intención es, me gusta operar, sinceramente, o sea, es que igual me gusta, Por, en base a lo que hago yo sé que no se puede automatizar, el flujo de órdenes son muchos patrones, la lectura como la hago no se va a poder hacer, es un algoritmo. Ya ahora que lo conozco yo sé que eso no se puede hacer, pero uh -huh. otras ideas o cosas similares seguro que sí. Entonces. 100 traders, tomando, por ejemplo, tu mismo contexto, vamos a por este nivel, saldrían 100 operaciones diferentes. Correcto. Tienen entradas y 100 salidas distintas. La salida yo creo que no, pero la entrada yo pienso que sí. Sí, ¿Sí? la salida yo pienso que... Eh, porque hay muchas personas que ya conocen mis datos, ¿no? Eh, como te digo, lo tengo implementado en NinjaTrader 8, esta base de datos... Y el timing es algo muy difícil, que si sí, la experiencia y operar todos los días, la lectura del flujo de órdenes, detectar catalizadores, me ayuda mucho. Pero las salidas sí suelen ser muy similares, porque es que salimos en los niveles de alta probabilidad. Eh, por ejemplo, ejecutamos un breakout. El breakout sí, seguramente yo entro... Hay muchas veces que lo hacen mejor que yo muchas personas, de verdad. Y me da mucha satisfacción verlo. Sabemos hacia dónde es más probable que vaya, pero lastimosamente es que cómo uno ejecuta, cómo uno gestiona, mientras eso no sea un robot, un algoritmo, seguramente no, no lo vamos a poder hacer igual. Entonces ya es la experiencia de uno ahí. Hombre, yo dudo que podamos ser un robot. De hecho, es uno de los típicos mitos en el trading. Claro. Uno pueda ser frío y calculador y tomar las decisiones de, de, de una forma que no sienta ningún tipo de emoción. Yo sí siento soy un... No, es que yo, yo también siento. <risa> soy una persona. Claro, siento. sí, es normal, todos, todos. Yo creo que eso es un, un mito de que se deja de sentir o que uno cuando ya hace trading no experimenta, no siente las pérdidas o cosas así. Algo muy diferente es sentir y no responder ante lo que sentimos, no reaccionar impulsivamente y otra es no sentirlo. O sea, es que si tú haces algo mal, seguramente sientes culpa de que actuaste mal. Si tú actúas mal, lo vas a sentir a menos que, imposible eso la práctica, la experiencia el autocontrol, hace que si tú sientes algo, pues ya sepas no responder ante eso, por ejemplo quiero cerrar esta operación ¿por qué? ni siquiera sé por qué tal vez porque solo tengo miedo de aguantarla igual no lo voy a hacer sé que siento esto, pero no lo voy a hacer entonces ese, ese es un autocontrol más que no sentir, yo pienso que lo que hay que trabajar es el autocontrol ante lo que sentimos y... Y uno siente el día que ha hecho mal su trabajo, uno siente por dentro, eh, muy claro. sea trading o sea cualquier cosa, oye, qué mal he estado hoy eh, en el trabajo, cómo, cómo la he fastidiado. Y por muy, eh, a ver, en este caso, por muy deportista de élite que pueda ser uno, estoy seguro que si pierde un partido eh, Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera, se va a ir a casa... Eh, con la moral baja, evidentemente claro eh, exacto, incluso hay veces que puede que te vaya bien que tengas un día muy bueno pero es que tú evalúas y tú dices ¿sabes qué? es que lo que yo hice no es del todo correcto, no, no está dentro de lo que yo hago, me he expuesto además al riesgo hay veces que es normal que pase y uno diga bueno, es que me expuse mucho al riesgo, gané mucho pero es que hice y perdía o sea, esa pregunta siempre es como y te deja esa como mala sensación, ese mal sabor. Entonces, por eso, siempre uno siente, o según yo evalúo mucho lo que hago. Cómo respondo ante el mercado, cómo respondo ante cada cosa, lo evalúo, independientemente del resultado. Muchas veces actuar mal va a significar malos resultados, pero es que buenos resultados también pueden ser consecuencia de actuar mal, exponerse más a riesgo, etcétera, etcétera. Y como tú lo dices, esa sensación pues siempre va a estar, siempre existe. Vamos a, a meternos un poco, un pelín en detalle. Hablamos de trading cuantitativo. Eh, podemos explicar un poco en qué se basa el trading cuantitativo? En términos generales, ¿qué para mí es el trading cuantitativo? Es basar tus decisiones en algo que está comprobado con datos. O sea, es que uno ejecute o opere, pues porque tiene algo que respalda lo que está haciendo. Como te digo, o sea, algo que yo hago cada sesión antes de empezar es agarrar la sesión anterior, los eh, me acuerdo que antes eran 40, 405 minutos, luego cambió el cierre, los 405 minutos de sesión americana, y ver en cuánto estaba el promedio de movimiento, de volumen, etc. O Entonces, sea, simplemente yo conociendo cómo estuvo ayer, pues seguramente hoy esté muy parecido. Rara vez cambia muy drásticamente, a menos que exista algo, eh, un evento, pues contextual que lo haga. Pero eso es algo que yo hago. Entonces, por ejemplo, eso es para mi string cuantitativo. Entonces, esta sesión yo estoy ejecutando, pero yo estoy ejecutando sabiendo que ayer pues la sesión se movió en promedio tres puntos por minuto con un volumen de 4.000, con un delta máximo promedio de 500, por ejemplo. Y sé cómo anclar mi entrada hoy. Por ejemplo, si busco un breakout, ¿a qué es un imbalance? Un imbalance pues puede que sea un movimiento con más de 5.000 de volumen, con un delta de 500, de 600. Entonces, en eso ahí, eso para mí es un trading cuantitativo. No necesariamente, para mí es diferente el trading cuantitativo, el algorítmico. O sea, es que el cuantitativo está basado en datos, pero el algorítmico, el trading algorítmico ya es el algoritmo que lo ejecuta 100% automático. Entonces, para mí, trading cuantitativo, pues cualquier persona que tenga datos de lo que hace, que sepa exactamente y te pueda dar respuestas, hace un trading cuantitativo. Entonces, mi intención es Compartir esos datos cuantitativos con todos Y yo creo que será Interesante y despertará eh, Lo que es la, la curiosidad Vale, entonces hablamos De este perfil de trading Cuantitativo y luego herramientas Hemos comentado, haces una lectura Del flujo de órdenes Tienes estas esta zonas, estos niveles De alta probabilidad Hacia donde eh, buscas dirigir Tus operaciones Hacia, sí, hacia exacto, esos niveles sí. Sí. ¿Correcto? Sí. Eh, ¿Qué más? qué más? ¿Perfil de volumen utilizas? Claro, es que los niveles que tengo probados, o sea, comprobados con la estadística son los del perfil. O sea, yo tengo Open, High, Low, Close de las sesiones y tengo el Value Area High, el POC y el Value Area Low, dividido, sesión americana de sesión overnight, pero lo más importante es el de la americana. Y así uso el perfil. También hago una lectura de la subasta, sesión en desarrollo, o sea, es que eso hay que entenderlo de ley. Siempre le digo eso a alguien que compra. De hecho, una persona que usa mi indicador, porque esto es un icono para Ninja Trigger 8, hace poco me comentó. Y fue muy gracioso. O sea, mira que es una experiencia que le cuento y es sincera. Hay dos niveles que se usan, que son un GAP, que es el cierre de la sesión, y la mitad de la sesión overnight. Estos dos niveles tienen altas probabilidades de ser testeados. El HALF GAP, lo llama El HALF GAP, correcto. El HALF GAP, el overnight, todos estos. Y esta persona me dijo, no, es que mira... Perdí mucho porque estaban esos niveles y perdí mucho. Entonces, no, eso no sirve. Yo, lo peor es que esos niveles habían sido testeados. O sea, los niveles fueron testeados. Pero es que si uno solo cree que porque hay un nivel hacia arriba de alta probabilidad, tú coges y lo compras y aguantas que 20 puntos en contra, eso no te resulta. Por eso hay que tener un buen entendimiento de estructura, de manejo de riesgo, porque el simple hecho de que esté algo que conocemos que tiene altas probabilidades, no significa que lo arriesgamos todo este día. O sea, Hay que poner la mano en el fuego. Nunca va a ser algo que te perjudica. Pero es que, como todo, no es un santo grial, no es una respuesta única y verdadera, nada de eso. O sea, es que es una, para mí es una herramienta muy buena, muy potente, muy poderosa, sinceramente, muy poderosa, pero es que una solución definitiva a lo que tú como trader no eres capaz de hacer, no lo va a hacer. O sea, es que o sea, tú tienes un nivel de alta probabilidad y lo arriesgas todo en una operación, ¿de qué te sirve eso? Y lo peor es que después sí. vas a ver cómo el nivel es buscado, pero es que tú no lo hiciste bien. Entonces, es para mí eh, una como, digamos, un tridente entre manejo de riesgo, entre lectura de flujo de órdenes de subasta y las estadísticas. Como eso forma una especie de... Combinación muy potente dentro de lo que es la operativa intradiaria. ¿Del cliente que tienes en el logo? Tal vez. Claro, bueno, mira, que no lo había pensado algo así, sí. Eh, Vamos a poner ahí eso. ¿Me sirve, me sirve para hablar la relación cómo, cuándo o dónde el precio te quita la razón? Hay muchas formas de que el precio nos quite la razón. De decir, mmm, hacia ese objetivo no voy a llegar, no voy a ir, no me sí. está dando... Eh, hay quien lo hace de una forma fija, es decir, definiendo unos parámetros fijos. Hay quien lo trabaja de forma más argumental. Eh, podríamos decir también hay que hay ciertos ratios, bueno, por ejemplo, ratio riesgo fijo por operación, etcétera, sí. etcétera. Eh, o zonas, niveles que puedan ser más flexibles o más variables. Eh, en tu caso, cu ¿cómo, cuándo o dónde el sí. precio te quita la razón? Es muy, muy, muy bueno lo que tú comentas. A ver, es que todavía hay tanto que hablar, ¿verdad? O sea, yo espero que se pueda poco a poco, porque es que comentar todo en una sesión es muy difícil. Uh -huh. eh, mira, Así, ciertas cosas... Modo, ¿Vas a fijo? A gros... No, no, no. Yo no pienso que se pueda ir a fijo porque es que las condiciones de mercado son constantemente cambiantes, son cambiantes. Vale, entonces eres dinámico. Dinámico, claro. O sea, por ejemplo, hay cosas que si ocurre una cosa, le resta muchísimas probabilidades a que ocurra algo. O sea, por mm -hmm. ejemplo, te pongo un ejemplo. Se testea el máximo de overnight, esta sesión americana. Inmediatamente eso ocurre, se reducen de forma drástica las probabilidades del overnight low. Entonces, mira, yo conociendo eso de ahí, ¿por qué estaría buscando ruptura de overnight low si ya ocurrió esto? Entonces, por ejemplo, eso es algo que... Lo puedo hacer una vez que ya ocurre. Eso es mi forma de limitar las cosas. O sea, hay algunas condicionales que me ayudan a hacer eso. Es como para saber cuándo ya no participar, cuándo dejar de participar o hacia qué lado ya no hacerlo. También, por ejemplo, eh, ciertos niveles que busco como objetivo. Si ya no tengo niveles como objetivo, más difícil saber hasta dónde medir el, el posible movimiento del mercado. Es que, como te digo, Puede ocurrir cualquier cosa y puede subir 200 puntos, pero es que yo no tengo forma de esperar o de saber que eso va a ocurrir. O sea, yo lo que puedo saber es ciertas cosas que se pueden medir, como mucho extensiones de initial balance, testeos de la sesión anterior, pero si ya está todo lo que yo puedo medir llenado, ya no tengo en cómo orientarme, yo prefiero dejar de operar, dejar de operar, claro. Hacemos la planificación operativa. Vemos que pueden producirse un escenario alcista o un escenario bajista. Siempre hay Ay, una ya. tercera probabilidad. No hacer nada. ¿Cuándo el gráfico te dice no hacer nada? Cuando lo dice? O sea, como... Yo primero que siempre tengo... Al menos dos escenarios en mente, o sea, nunca dos. puedo tener un solo escenario, al menos dos, o sea, como tú dices, por lo general tres, ¿verdad? Pero al menos dos, siempre uno hacia un lado y el otro que es si me equivoco por completo, no pienso que exista una forma de saber algo que ya va a ocurrir, siempre contemplo la posibilidad de estar totalmente equivocado, o sea, por eso siempre dos escenarios como mínimo, y... Cuando el gráfico a mí me muestra o me dice, ¿sabes qué? Es momento de dejar de operar, es cuando ya no tengo en qué anclar mis entradas, en qué estadísticas basarme. Cuando ya no hay niveles que conozca, cuando ya no hay eh, algo que me pueda decir, ¿sabes qué? Todavía hay posibilidad de que avance o se mueva más. Eh, un dato muy importante es el que yo te decía del rango de la sesión americana. Es que si el rango suele oscilar entre los 28 puntos y los 65 si tú estás en 80 puntos de rango de sesión americana, por ejemplo, ¿por qué vas a seguir buscando un breakout? Si ya estamos por fuera de lo normal. Entonces, eso también me ayuda a mí, ¿a ¿por qué? Porque yo busco breakouts y pullbacks. Entonces sí. yo trato de participar mucho cuando el rango es pequeño, por debajo de la media, y busco los breakouts a medida que se va extendiendo. Entonces cuando yo tengo un rango muy extendido, pues yo es como que ya, bueno, estamos 60 puntos de rango, Breakouts ahora son muy contraproducentes, tal vez a alguien que opere reversals, reversals le interesa conocer eso, pero a mí ya no, entonces también ahí me alejo de las pantallas. Hay muchas cosas que me pueden ayudar a eso, porque la, lo, los conozco, o sea, niveles que ya no hay por testear, un rango muy extendido de sesión americana, eh, este tipo de cuestiones, sí. A ver, entonces, tú esperas a que se produzca una acumulación eh, y tal, y cuando viene el precio... A recuperar la zona y a ir hacia el objetivo es cuando eh, tú entras a participar te resumo mi operativa breakouts en mercados balanceados y pullbacks en mercados imbalanceados. Entonces mira que puede que mm. si el mercado está imbalanceado porque la forma de perfil me lo muestra yo puedo entrar en una mejor zona un mejor trade location y siempre buscando algún nivel por debajo algún nivel por arriba resumen, breakouts en mercados balanceados pullbacks en mercados imbalanceados que por ejemplo, si yo tengo un rango de 10, 12 puntos en apertura de sesión americana voy a estar buscando el breakout, porque es que qué posibilidades hay de que eso se quede así sin romper, es que si ya sabemos que la media es de 26 puntos, seguro que lo va a romper, entonces de ahí ya tengo que a medida que va rompiendo, pues ir cómo lo voy gestionando, etcétera etcétera, pero en eso se resume, sí, eh y para detectar un breakout utilizo mucho lo que es la detección de, o sea, que aumente la, un catalizador. Yo lo llamo un catalizador, o sea, un aumento de volumen, un imbalance importante, etcétera, etcétera. Eso Muy uso. Bien. Entrar sí. cuando ves es que se está entrando esa inversión al mercado. Correcto, sí, exacto. O sea, cuando yo veo que participan mucho, o sea, cuando empieza a ingresar una cantidad en fuerte volumen un imbalance pero eso de ahí como te lo digo pues ya lo conozco o sea para eso sé cuánto se está moviendo el volumen promedio de esta sesión yo tengo una, un archivo de Excel vinculado a Power BI vinculado a Ninja Trader 8 que constantemente me recolecta de Ninja la información por minuto de Open High Low Close Volume Delta y entonces yo veo muy rápido esta sesión cuánto tiene volumen por minuto cuánto tiene Delta máximo Delta mínimo entonces, yo marco para que me muestre a mí unas señales cuando los valores son como que elevados. Entonces, cuando yo comparto un gráfico con mi comunidad, ahí hay franjas que marcan cuando el volumen y los deltas tienen señales de que han sido eh, por encima de la media, fuertes. Entonces, eso de ahí son catalizadores. Pueden ser el, el inicio de un movimiento, de un breakout, de una continuación, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de, dentro de tu operativa, cuando te pones a trabajar... Eh, ¿Cuál sería el nivel, si me equivoco, o, o el, el estrella? El, el que más probabilidades tiene eh, que vayas a ir a trabajarlo y, y, y ese, independientemente de que sea el mismo o no, ¿cuál trabajas más? Eh, dentro de lo que hago, eh, hay dos o tres, por ahí, probabilidades, escenarios que... Cuando ya algo está cerca del 70%, superior a 70%, ya es mucho. O sea, algo que sabemos que ocurre 7 de 10 veces es mucho. Uh -huh. Hay escenarios con 95% de probabilidades. Son escenarios, no un nivel, sino un escenario. Uh -huh. Que es, por ejemplo, el testeo de los extremos de overnight. O sea, siempre el mercado abre dentro de overnight, ¿verdad? La sesión uh -huh. americana. Y si el mercado abre dentro de Overnight, que siempre lo va a hacer, hay un 95% de probabilidades de que te esté al menos un extremo. O sea, puede que te esté el o sea, máximo o el mínimo. ¿Hablamos Cada de un 95% te... de las claro, veces? Uno de esos. O sea, mira, que el mercado abra dentro de Overnight, como siempre, y que no te esté ninguno, eso es, pues, 5 de 100 días ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hago siempre durante una sesión americana? Pues busco el testeo de uno de esos dos, porque eso es que siempre ocurre prácticamente. Y así hay por ahí otros escenarios, niveles que pues yo me encargo de compartir. Pero eso de ahí es como mi favorito, digamos, estadística overnight. Muy bueno, muy bueno. Eh, eh, el HALF va... Estamos hablando también de una estadística bastante Eso alta. Eso también es elevado, sí. El half gap es un nivel que tiene en cuenta el cierre de la sesión anterior y el open del actual. Es un nivel que utilizan mucho por ahí traders de habla inglesa y es un buen como nivel de posible retroceso. Ese o half gap suele tener por encima de 70 también. Entonces es muy normal que se busque durante sesión americana. Half Gap y Gap. Gap 70% a veces. El Gap, que es el Close de la sesión americana anterior. Por último, y antes de despedirnos, ¿por qué uno tiene que esforzarse en aprender? ¿Para qué deberíamos estudiar trading si con comprar criptos y holdear es suficiente para ganar dinero? Eh, es que esto de comprar una cripto y holdearlo es lo que hablábamos al inicio, el pelotazo, ¿verdad? Es que ahora... Y tal vez esto te lo dicen los que ven la evolución del Bitcoin o los que ven la evolución de, por ejemplo, el, el Dogecoin y ven las como que pequeñas veces o pocas veces que te hubiese funcionado si tú te ibas all in y te triplicabas, cuadriplicabas hasta por 10 tu dinero, ¿verdad? Pero como lo mencionaba al inicio, o sea, a ver, vamos a suponer que yo Hoy empiezo sin saber nada en el trading. Llego acá por este auge de las criptomonedas y digo en cuál de todas yo meto mi plata, en cuál la meto toda para que me garantice que voy a ganar. ¿Cuál me responderías tú, por ejemplo? O sea, ¿o cuál, alguien que esté viendo cuál respondería. Opciones hay muchas. Mm -hmm. Saber yo creo que cuál yo es. Yo no lo seguro, tiraríamos por Bitcoin. Claro, pero es que mira, por ejemplo, si comprabas Bitcoin hace un año y ahora estarías en cero también. O sea, estuvieses un año aguantando una posición y actualmente estarías en cero. Eh, ¿Por qué para mí hay que hacer trading? ¿Por qué hay que estudiarlo? ¿Por qué hay que tratar de aprenderlo realmente de una forma pues, científica, estadística, medible, cuantificable? Porque... Es la única forma en la que se puedan garantizar resultados al mediano o largo plazo y que sean sostenibles. O sea, esa va a ser la única forma. Si tu aspiración es una vez sacar un pelotazo, una vez sacar una rentabilidad enorme y decir que la atinaste, estará bien. Seguramente si te sigues dedicando al trading, pues lo vas a terminar perdiendo. Porque no tienes algo que funciona de una forma constante, regular, etc. Entonces... Eh, depende de tus aspiraciones, o sea, yo también podría venir, tratar de poner, por ejemplo, 100 dólares en cinco criptomonedas de estos proyectos que están en cero, que valen poco, si tengo suerte, seguro alguna por ahí se duplica, se triplica, pero ¿qué probabilidades hay de que yo haga eso de forma recurrente, cada año, cada mes, cada semana? Muy pocas, entonces... Las probabilidades de éxito de una persona en este mundo pues van a depender de ser capaces de hacer algo todos los días, todos los meses, de forma constante y así. Tal vez algún día, incluso es que operando como nosotros lo hacemos, hay días que tenemos pelotazos. De ley hay días que tú y las sacas del estadio, como se dice, pero no tiene que ser la aspiración, no tiene que ser la aspiración que una operación te salve tu vida. Puede que una vez una ruleta le atines al rojo o a lo que sea, al negro o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que no vas a vivir de la ruleta porque una vez la ganas mucho, un olín etcétera. etc. Entonces depende mucho de la aspiración. Entonces, mi aspiración siempre fue que esto sea sostenible a largo plazo. Entonces siempre organicé muy bien lo que yo hacía, cada paso que daba, todo lo organicé bien. Entonces yo pienso que eso es lo mejor que uno puede hacer. Pues me han entrado muchas ganas de pasarme por tu canal de Telegram. Ya sabéis a todos que va a estar, bueno, en la descripción del vídeo, todos los datos de contacto de J. Creo que vale la pena. Este, este trading este trading estadístico, cuantitativo, eh, es un trading que debéis de dedicarle su tiempo. Sé que puede ser un poco tosco al principio, duro ¿no? de, de tomar, pero os va a dar muchas alegrías tranquilidad por el camino y este estilo de operativa pues es mucho más holgada no más tranquila eh, más relajada no hablábamos antes de las emociones emocional mucha confianza mucha confianza en lo que uno hace o sea conocer ciertos números eh, mucha confianza uh -huh. Claro, es que al final es como un backtest a la final, o sea, o sea, como sea, te va a dar mucha confianza si tienes un backtest de algo, de lo que tú ejecutas, ¿verdad? Ah, te da mucha confianza, pues conocer qué es lo más probable, cómo se ha comportado en, en mismas condiciones en años anteriores, entonces mucha confianza. Es verdad, en eso sí tienes razón. Recolectar datos, o sea, el trabajo que yo he hecho, eso sea, ahí hasta ahora no veo... Hay pocas personas, conozco, que hacen algo similar, porque es un trabajo muy tedioso. Tuve que aprender programación en Ninja, tuve que aprender a recolectar datos, porque es que Ninja no los da, hay otras plataformas que sí, pero bueno, o sea, como sea, yo igual comparto mis estudios, comparto los datos, todo, mucho, de forma gratuita, muchas cosas, y conocerlos sí ayuda muchísimo, muchísimo. He visto muchas personas que mejoran de forma drástica, con ciertos números, con ciertos datos que yo les comparto, y pues sí, tal vez no motivarlos a que hagan una base de datos, todo esto acá, ¿verdad?, pero a que al menos se interesen un poco por conocerlos, tal vez lo que yo comparto de forma gratuita también les sirva mucho, definitivamente. Y que les despierte un poco la curiosidad eh, por, por trabajar toda esta parte. Y, y para que les pueda despertar la curiosidad del todo, nos despedimos diciendo que, bueno, va a haber una segunda parte de este contenido Hoy hemos visto un poco cuál sería la base, los cimientos, y vamos a ir a lo que nos gusta, y a una cita, una sesión que vamos a hacer en la que vamos a tratar todos los elementos técnicos. Vamos a meternos con mucho más detalle con el tema de los números. Prohibida toda aquella persona que sea de letras. Aquí ya nos vamos a poner... Eh, las gafas, ya nos vamos a poner de rata del laboratorio y nos vamos a meter a, a machacar datos, números, eh, a ver todo lo que es la parte técnica y esto Muy lo vamos importante. a hacer... Hmm, y esto lo vamos a hacer en un contenido que va a ser, pues eso, mucho más técnico, mucho más eh, tosco, mucho más duro eh, en esta parte, pero que estáis todos invitados y si os ha despertado esa curiosidad por querer investigar, por querer tal... Eh, ¿Qué mejor referente que el que tenéis aquí ahora mismo delante, eh, a este otro lado de la pantalla, que J, eh, para poder construir y para poder eh, empezar a trabajar esa base sólida donde empezar a, a cimentar ¿no? ese, esa operativa, ese trading? Correcto, así es. Bueno, como tú lo mencionas, vamos a organizar algo muy interesante. Que hay muchos datos que se pueden compartir. Muchos que ya he compartido, que están en mis redes, en muchos lados, ahí por donde yo frecuento. Pero vamos a hacer un resumen de algo que les aporte, que esté condensado en alguna reunión. Algo, bastantes datos, estadísticas que les puedan servir ya operando 100% enfocado a la práctica. La intención de esto pues fue un poco que conozcan lo que hago, mi trabajo, etcétera, etcétera. Y ya la próxima vez yo espero traerles acá bastantes eh, datos que ya les vayan a servir. Entonces... Pues sí, quedaremos acá pendientes con esa reunión. Tendrán que hacérselo saber acá a la comunidad de Armaga en los comentarios, pues que les interesa saber cuántos son los promedios de rango, de volumen, de deltas de una sesión por minuto, etcétera, etcétera. Para qué instrumentos también. Manejo bastantes índices americanos, pero si hay alguno que operen. Yo creo que hacen mucho SL también, ¿no? En tu comunidad. O sea, yo y sí, el... Nasdaq, Nasdaq, sobre todo, Nasdaq y, y S, la, entonces muy, nos vamos a, nos va a ir bien en esa sesión. Vamos a ver datos interesantes de índices americanos, ¿sí? uh -huh. Listo. Ah, sí. Un gusto, un gusto estar acá en tu canal, Claudio. Como te lo comentaba antes, pues yo he aprendido mucho de Armaga cuando iniciaba. Se tienen muchos años compartiendo contenido de valor y Empecé también por flujo de órdenes, estudiando lo que ustedes comparten también, pues ya hace bastante tiempo y cada vez hay que ir de tratar de mejorar. Y pues para mí es un honor también estar acá en, en el canal de ustedes. Yo sé que se imparte bastante contenido de alta calidad acá y pues es muy gratificante poder compartir junto a su comunidad. Gracias por la oportunidad, Claudio. Yo espero que nos veamos acá de nuevo junto a todos ustedes pronto y cualquier duda tienen pues ahí mis redes sociales, cualquier cosa. Así que bueno, pues me despido. Un gusto, Claudio, un gusto a todos. Pasen bien, cuídense mucho. Aquí nos despedimos, pero no hemos terminado todavía. Ya estamos trabajando en la próxima sesión donde nos vamos a meter con todos los detalles de los datos. Si te ha gustado el contenido, apóyalo con tu like y como te decimos, esto no es un punto y final, sino un punto y seguido.